Bueno, pues ya estoy aquí otra vez, ahora lo que van a hacer va a ser enganchar con la grúa, van a enganchar la parrilla, a ver si puedo ver por aquí. Ahí Engancha la, la parrilla en esos eh, hierros que os he comentado antes, que, que hay. Están preparados ya para, para que tiren de una barra principal, porque claro, si se las barras secundarias se podrían deformar, pero están en la barra principal. La anclado aquí, la anclada allí. Vais a tener un montón de ruido, ¿eh? pero es que esto es una obra. <ríe> a ver. Va. Vale, va, van a levantar toda la parrilla. Tiene una altura importante. La parrilla tiene una altura de 11 metros. Es también como tiene unos rectilizadores, porque si no, ahora no se ven. Ahora se ¿sí? pisan estos rectilizadores que hay por aquí, aquí, están hechos para que la parte de la parrilla, cuando le metan el hormigón, la presión no, no haga que el espesor, el ancho de la parrilla se, se modifique. Y ¿Sí? también hay unas camisetas, si las estáis viendo bien eso es lo que ayuda. Y aquí se la está llevando a la zona donde está la... Ahí la tenemos. Loca. Y ahora una vez ya la tengan ubicada, pues la bajará a esta altura, los 11 metros que tenemos. Una vez ubicada, pues ya se va bajando poquito a poco. la parrilla. La verdad es que es complicado porque claro, tener en cuenta que conforme vaya bajando hay puntos en los que se puede se puede chocar con el muro guía o en fin, puede ser. Pero ahora ya la ha cogido, cogido seguida y va para abajo. Ahora claro, esta parrilla se puede, no se puede apoyar en el fondo, no se puede dejar apoyar en el fondo porque se clavaría. Entonces habrá que, que sujetarla para que se pueda hormigonar sin que se modifique la, la posición de la pantalla. Que ese equipo está Ahora es cuando van a meter estos hierros Que son los que van a hacer Que puedan soltar la, la, El armado ¿Veis? Un hierro por ahí Otro hierro por allá Y eso ya está haciendo que la parrilla se sujete En el aire No no está apoyando en el fondo del torno Sino que está en el aire Una vez está ya sujeta apoyada van a comprobar que todo está en el sitio Como veis además también el muro tiene una, una separación suficiente y no hace falta meterle separadores porque el ancho, de la, el ancho del hueco es un poquito mayor de lo que estaba previsto y entonces no es necesario que, que le metan que le metan separadores para evitar el contacto del armado con las paredes eso ahora ya se puede soltar de la grúa está sujeta por estos dos hierros que le ha colocado y nada, esto es la parte de la colocación del armado como veis esta es mucho más facilita lo que vamos a hacer ahora va a ser esperarnos a que ...a que llegue el hormigón... ...el balde... ...¿vais a meter ahora el tubo? ¿El... ...el tubo lo metéis ahora ya directamente? ¿Ahora? Ah, pues mira... ...me están diciendo que van a meter ya el tubo... ...entonces si acaso si os parece... ...pues voy a alargar un poquito más... Sí, el, ...la tolva y el tubo... ...la tolva que os he enseñado antes... ...pues van a, van a cogerla ahora... Va a levantar un poquito esto lo digo porque así también aprovechamos vale, este vamos. mismo vídeo para, para ver cómo colocan la tolva y se lo dejan preparado para el hormigonado y en un momento va a llegar el, el camión del hormigón y si os parece a un tercer vídeo para que para poder verlo como hormigona Bueno, creo que van a tardar un poquito Porque por lo visto se, se ha enganchado algo Así que nada, no, no os mareo A ver, es que no sé si, no, no sé si vale la pena Que, que siga con el vídeo activo en directo Vale, creo que, que no os voy a marear Vamos a cortar Y dentro de un rato Pero no, no mucho, ¿eh? en unos minutos Va a llegar el camión del hormigón y podremos ver cómo, cómo meterlo, ¿ok? Venga, ahora nos vemos en un rato.